No se me ve, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? <risa> Mira, en mi lugar, como que... Yo lo busqué. A mí me gusta tener una distracción eh, aparte de mi emprendimiento. Eh, que no todo sea, viste, el emprendimiento, pues si no, después como la cabeza te queda estallada. Entonces, lo veo como más una distracción y porque además lo disfruto también, el ser maestra. Me encanta y... Y está buena combinación, o sea, por un lado tomas tus propias decisiones así, sin preguntarle a nadie, y por otro lado tenés una bajada de línea que, que nunca viene mal. Eh, cuando llevo un acuerdo con mis hermanos, porque mis hermanos tienen una fábrica eh, de venta y producción de panificados, pero por mayor, entonces yo llego al acuerdo con ellos de decir, bueno, yo me voy a abrir mi propio emprendimiento para vender al consumidor final. O sea, y cuál era mi objetivo ahí, que el pan precocido llegue directo de la fábrica hasta la puerta de la casa. O sea, ese era mi objetivo, como que ganarle a la, Eso, el perder el tiempo en ir y buscar el pan a la panadería, en subirte al auto, ir caminando, lo que sea. No, te llega a la puerta de tu casa y lo metes en el freezer y no perdiste tiempo. O sea, y ten la posibilidad de sacarlo del freezer, meterlo al el horno y comértelo recién hecho. O sea, ese era mi objetivo, el directo de fábrica el tiempo vale oro, entonces es como que no gastas tiempo en salir y ir a comprarlo pues te lleva a la puerta de tu casa y, y además comer el pan recién hecho, o sea es un lujo porque el pan si querés de panadería vos lo comprás ya cocido y se te pone feo esa noche en cambio el pan precocido vos lo tenés fijo en tu heladera decidís cuándo comerlo, en qué momento y recién hecho, o sea la fábrica eh, los últimos 15 minutos de cocción no se lo dan para que vos lo des en tu casa y obviamente sin cadena de frío, nada, fresco sin conservantes eh, y eso, para llegue directo a tu frisa. Bueno, al principio arrancamos con el flautón el famoso flautón que no fallaba a todo el mundo le encantaba, Era como que vos lo probabas y quedabas enloquecido con el flautón y después empezamos a lanzar las otras variedades el pan de campo que sumó mucho para las picadas que vos invitás a comer gente y es como pintoresco porque es un pan lindo que queda presentado en una picada al canchero lindo y ese sumó bastante después los cuadraditos de grasa los famosos criollitos cordobeses también para el mate, a la gente le gustó mucho y después está de todos lado más sano si querés el salvado, el de semillas eh, que también a la gente le gusta mucho ese pues bueno, mira, al principio empezamos. O sea, la primera zona fueron conocidos, familias conocidas de Villavista. Eh, y un día dije, no, bueno, me tengo que animar a salir de acá. Agarré el auto, me subí con cinco pedidos, no me olvido más. Un día me subí al auto con cinco pedidos y me fui para Zona Norte. Y nada, imagínate que por cinco pedidos no había ganancia de nada, era 100% esfuerzo. Pero nada, dije, bueno apuesto a esto, o sea, apuesto a esta zona y así como fui consiguiendo clientes en Bellavista las voy a las voy a conseguir acá, y así fue, y claro, boca en boca fui creciendo, creciendo, cerré esa zona, de repente cerré otra, y claro, las zonas iban sumando y ahí yo empiezo a contratar a mis propios repartidores. Como viste como te decía antes, el tema este de al principio cuando vos llegaran a cabo una zona, tenía cinco clientes, ¿no? o como muchos cinco, y era, ay no, qué garrón, como que... Es pérdida de tiempo, pérdida de nafta, todo, plata, pero... Claro, en ese momento decía, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Lo, es todo un desafío, pero era cuesta, Nada, chau, lo tengo que hacer. Y, claro, menos mal que lo hice, porque ahora en esa zona de repente tengo dos, 200 o más clientes, ¿entendés? Es... Nada, es Tomar la iniciativa y saber que, bueno, es... Ese momento, ese día, no es una ganancia, pero sí lo va a hacer en un futuro. Como que animarte a eso. Yo creo que... Hay mucha gente que necesita mucha seguridad y para mí emprender al principio lo que menos tenés es seguridad. O sea, porque no sabes qué va a pasar, no sabés si te va a ir bien, si te va a ir mal, eh, tenés mucha ansiedad, crees que de repente ya te vaya bien y no, tenés que tener mucha paciencia, o sea, no creo que cualquiera pueda hacerlo. Eh, pero bueno, me parece que no por eso puedes dejar de, de intentarlo.